El agua es un elemento vital y un derecho humano. Sin embargo, en miles de comunidades, la crisis hídrica ya es una realidad. Es por ello que la ONG Forestales por el Bosque Nativo, en el marco del proyecto, en los ríos y en los lagos, se fortalecen las comunidades en cómo abordar la escasez de agua, invita a organizaciones comunitarias y campesinas a participar de una serie de talleres de fortalecimiento para vincularnos en la gestión local del agua. Para más información, visite www.bosquenativo.cl o consulte en su municipio. Este proyecto es financiado por el Gobierno de Chile a través del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público 2014.